hola hola amigos bienvenidos sean todos a esta gran y esperada y gigante y grande nuevo y gigante de nuevo <risa> Nada. bienvenidos entonces, a esta entrega de la cuenta premium de minecraft sé que había mucha mucha desesperación ya de que yo tiene esa cuenta pero ya llegó el día y bueno antes de yo <coughs> Un momento. antes de yo ya decir quién fue el ganador tengo que avisarles que ya tengo planeado cómo va a ser el segundo sorteo, ¿no? Ya tengo, creo que tengo ya el, pues la segunda, el segundo gift code. Estoy a punto de comprarlo, pero sí me decidía que voy a hacer un segundo sorteo. El segundo sorteo no va a ser tan, tan no sé, tan como puedes saber, sino que va a ser ya con tu creatividad, o sea, ya tú usando Minecraft. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a pasar un pequeño video para que vean lo que quiero decir visualmente. ¿no? Ya lo grabé, tengo todo dicho. Ahí vamos a pasar el video y volvemos enseguida a esta gran promesión, esta gala, esta alfombra roja y este todo. Vamos. Que hago? la cuenta premium temporada 2 ya está aquí. Para participar, solo tienes que decorar esta mansión, la cual debe estar bien decorada de arriba abajo y con detalles. Una vez esté lista la de decoración enviada con una copia de la partida al correo que aparece en la pantalla ahora mismo. Una vez me llega la imagen la subiré a Facebook y se te enviará un link el link o más like se lleva a la cuenta. El concurso comienza el 10 de enero y termina el 10 de marzo. No somos responsables de que tu madre de mucha clase o tu padre conecte a la PC, tampoco de que un clip esté en tu casa o un creeper tire la altura de la derecha de alguna forma de relacionación, sin suerte de movimiento, sin suerte de movimiento, sin de movimiento no funciona será desqualificado, si pierdes un ojo es culpa tuya, así que no pierdas nunca la de esperanza de la una... mansión y suerte. Es que de loco, gente Que no está cool Bueno ya aquí No, todavía no lo voy a entregar Les voy a decir más o menos ya a uno de los Cuantos participantes, voy a leer una de las Cuantas publicaciones Voy a mencionar a cada uno Todos y cada uno de los que van a participar Y los participantes son José, Drago Rai, Mauricio, Gerardo, Petty, Hugo, Hugo uh, sí, sí, uh, Hugo me, me contactaba bastante, hablaba mucho y patrocinaba mucho en el canal. Sergio, Adrián, Cristian, Camilo, Juan, Emma, Evelyn, Javi, Pablo, Jali, algo así. Cristian, Cristian Charlie, Renzo, Cristóbal, Fajet, Fahed, José, Joseph, Luis, Avil, demián Ignacio, Lucho, Bruno, Sadi, Mateo, Renato, Jorge Murillo, <ríe> es bueno, Héctor, Brando Rojas, Angelito no sé qué, Adrián, Ignacio y David, que llegó el día, no sé, creo que 20, y otros más que están por aquí que son más recientes. Antes que nada quiero agradecerle a Kaito por haber no sé, anunciado eso en su canal como si fuese un video... O sea, si, pues, como si fuera él el que estuviese dando la cuenta premium. Entonces, me apoyó en esto. Te quiero darle bastante gracias. Es un saludo especialmente de corazón. Y por parte deben agradecerle a él, ¿no? Porque él, quizás, quizás, si uno de ustedes fueron de los que llegaron por él, pues eso lo deberían agradecerlo ¿no? Muchas gracias, queridito. Muchas gracias. De corazón, gracias. Y bueno, ya tengo el ganador en mis manos. Creo que ya sé quién es el ganador de esta putrefacta cuenta premium que ya me está molestando y la quiero. la no quiero dar, yo la no quiero dar. Y creo que ya tengo el ganador aquí. Sé quién es el ganador. Y el ganador es... de tamboro? Ah, tamboro. Oye, tamboro. <risa> ¡Lo veremos mañana! <risa> sí, lo veremos mañana, mañana, mañana, mañana. No, no es cierto, no es cierto. Vamos. El ganador aquí, que no sé si decirlo rápido, pide o, o seguir por aquí, no sé, dando vueltas y luego, luego decirlo. <risa> a ver, a ver, el ganador. El ganador es. El que punta apunta, el ganador, el ganador. <risa> y lo voy a decir así. El ganador es. <risa> ok, ya, yeah, ya. Yeah. El ganador es. Junito La Paz. Sí, Junito, fuiste el ganador de esta cuenta premium. Lo siento los participantes que no pudieron ganar, pero recuerden que tienen la segunda oportunidad de, de ganarse lo de la creatividad, que es más fácil todavía. ¿No? Junito, tú fuiste el ganador. Ahora mismo, contáctame por, no sé, por la misma página de Facebook o contáctame para la manera de entrada para pasarte el gift code pues si lo estás viendo, si no lo llegas a ver, tienes 5 días para que lo veas, si no lo llegas a ver, pues sabes que perdiste la cuenta, tengo que dárselo a alguien más Sí que saben, siendo él no gana, estén, están en lista de espera, bueno, pueden, pueden, tienen posibilidad todavía pero sobre la segunda cuenta premium todavía tiene más posibilidades, así que no perdí esperanzas esperen que pase la, el link, que creo que, lo voy a, creo que voy a dejar el link de la mansión aquí en la descripción y también voy a dejarles no sé, conceptos, tips de lo que quiero yo en esa cuenta, ¿no? en esa mansión <risa> chicos, la verdad siento mucho que no pudieron ganar pero sí lamentablemente no me, la publicación de ese tío me, me, me gustó muchísimo así que Jorge y Hugo o sea Jorge, que Jorge Murillo no deja de comentar ninguno de los videos de Kaito. y mucho menos en los míos, o sea yo subo un video y ya antes de, de se dan cuenta de que de que mi vídeo sea listo ya jorge tiene un comentario puesto diciendo buen vídeo es algo extraño <ríe> como de eso que no salen de, de, de, de no sé de algún o sea es como su hobby youtube es su hobby y el hugo que siempre estaba ahí allí, allí, detrás de, de, de la página dando like comentando y esas cosas pues lamentablemente pero nada no, no viene las esperanzas todavía viene lo de la segunda cuenta que será lo de la mansión así que Nada, nada, con ánimos. Y bueno, eso fue todo sobre la programación. Si te gustó el video, dale like. Y si, si no, dale like. Y si no, vete a favoritos. Si también, dale like. Y si, suscríbete si no estás suscrito. Y perdón por todas mis veces que se me escapan. Pero es que las tengo que decir para darle un poco de entonación a este video. Y ya se me fue la idea. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Chao.